<risa> ¿Qué? ¿Tiene usted al día su esquema de vacunación para evitar contagio de disteria? Lo no, mucho Llámenos, háganos el feedback 829-451-3381 Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp Así es que <risa> le leeremos en el camino Ay, del transcurso del programa, le leeremos su opinión Dios mío bueno, increíble, ¿no? Pero bueno, ya sabremos qué dicen nuestros amigos a través del WhatsApp. Salud Pública emite alerta epidemiológica por casos de difteria. El ministro de Salud Pública emitió ayer jueves una alerta epidemiológica por casos de difteria reportados en diferentes lugares del país, de los cuales se confirmaron cuatro y seis están bajo investigación. De acuerdo con un comunicado de las 10 notificaciones se reportan 8 defunciones, de las cuales se espera el resultado de las muestras enviadas a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC en Atlanta, Estados Unidos, para confirmar. Los casos se han reportado en lo que va del 2021 hasta la presente Semana Epidemiológica número 14. Los primeros hallazgos de las notificaciones... De la enfermedad arrojaron que todos tenían incompleto el esquema de vacunación. La disteria es una enfermedad bacteriana aguda que afecta principalmente la mucosa de las vías respiratorias superiores, nariz, amígdalas, faringe, laringe y la piel. La infección asintomática es la más frecuente. Así es. Vamos a ver entonces, señores. Vamos a ver, Yerian. Miren, es una enfermedad peligrosa, incluso hay eh, especialistas que la están comparando y dicen que es incluso más peligrosa que el propio coronavirus. Eh, escuchaba ayer eh, algunas eh, declaraciones de epidemiólogos y esto es importante ponerle mucha atención Realmente era algo que entendíamos superado en la República Dominicana, así como otras eh, enfermedades, naturalmente. Pero eh, esto, entiendo, no está en el, en, en el control directamente del gobierno actual. Eh, la pregunta del día, que se refiere a si la gente, si la pueden colocar, por favor, para yo responderla eh, desde mi punto de vista, el, Dice que si tiene usted al día su esquema de vacunación para evitar contagio de difteria. Mire, ¿cuándo fue la última vez que usted se vacunó, Amado? ¿Usted se recuerda? Pero ven acá. ¿Qué es lo que tú te crees que...? Yo no me acuerdo. La... Sí, yo tampoco. Honestamente. Pues yo tengo más o sea, años que tú y no yo, me acuerdo. Yo, sí, honestamente. <risa> ah, bueno, espérate. Yo no recuerdo. No, mentira. Pero yo me vacuné el martes. <risa> pero ahora, pero ahora, por la situación. <risa> yo me vacuné el martes. Mire, pero de... de eh, el COVID. Que si el tétano, que si... que Él me preguntó que cuál no se fue acuerda la, acuerda la última vez que se vacunó, la, el martes. Yo me sinceramente, <risa> la tarjeta mía de vacunación, eso yo no sé dónde quedó. No. Eh... Entonces es más, yo creo que no había... Tarje. Es la cultura de la República Dominicana la que, el, la que el Estado tiene que, que, que montar en, en los rieles correctos. Porque eh, yo entiendo que el Estado debe hacer un trabajo cuando se haga el censo, que nunca se hace de manera correcta, pero hay que hacer un trabajo investigativo que le permita al gobierno tener la información de quiénes están vacunados y quiénes no, y de, y de todo de quienes tienen una enfermedad, quienes no, eh, así como se han hecho, por ejemplo, y yo quiero citar aquí eh, nuevamente el trabajo que se hizo, eh, un trabajo científico que se hizo en una comunidad rural con un grupo de estudiantes, donde se determinó incluso hasta los tipos de enfermedades que más predominan en esa comunidad, es interesantísimo eso, y que el gobierno debería aprovechar eh, ahora, ¿verdad? que incluso que hay mucha gente en sus casas para iniciar un, un proceso investigativo para entonces poner a la gente al día en todos los sentidos. Es lo que hace un gobierno inteligente, es lo que hace un país inteligente. Saber conocer a su gente porque el conocimiento te da poder. Entonces, aquí si, le, si van al hospital, por ejemplo, y preguntan cuáles son la gente o a salud pública le preguntamos cuáles son la gente que están vacunados, posible que esos datos ni siquiera estén registrados. Prácticamente que no sea en el papelito ese que le dan y en un libro viejo que a veces se mojan y, y, y, y se pierden y entonces nunca se resuelve nada. De manera que la idea con esto es que el Ministerio de Salud Pública le ponga atención que trate de, de, de frenar esta situación de la visteria aquí en la República Dominicana, pero que en lo adelante se levante un proceso de investigación que permita que el gobierno, que el Estado, tenga la información de, su, de sus ciudadanos en todo el sentido de la palabra. Por ejemplo, yo no sé, la última vez que me vacuné, ni, ni siquiera sé de qué, creo que estaba a ver un niño cuando yo me vacuné. Ah, bueno, sí, ya recuerdo, una vez que me mordió un perro, yo tenía como algunos, qué sé yo, 13, 14 años por ahí, eh, no me volví un perro, rabia. me pusieron una vacuna contra la rabia yo no sé qué fue Seguro, parece, no sé. que, parece que no te hizo efecto no sé si fue la de la rabia no me hizo efecto eh, <risa> sí. entonces me pusieron no, no sé cuántas, no recuerdo pero fue la última vez que yo recuerdo haber ido a, a una regularmente situación regularmente ponen una y luego un refuerzo ah, bueno. no, no sé bueno, mira, eh, una de las características... Que me llame mi es, hermana, que tal vez se recuerda más que yo. Eh, de las características de esta enfermedad es que es muy contagiosa. Eso es uno de los, de los temas que más preocupan en el sector salud de que pueda haber un brote importante. Sí. Otra de las cosas que debemos de destacar es que los más afectados por la misma o quienes puedan hacer mayor daño es a los niños, a los pequeños de la casa. Ah, sí. Vamos a destacar nuevamente los, los síntomas para que usted pueda detectar inmediatamente si por su comunidad, escuche bien, si por su comunidad o en su casa hay alguien que tenga estos síntomas. Voy a citar lo que según Salud Pública dice que son los síntomas o cómo se manifiesta esta enfermedad. Si usted siente que tiene problemas respiratorios, la nariz, amígdalas, la faringe, laringe y en la piel, hay un dato también que hay que destacar, la infección es asintomática. Puede ser que usted lo tenga y que contagie a otras personas, y no sepa que esté contagiado de la misma, es decir, que hay que estar muy, muy pendiente. A propósito, aunque en nuestra provincia no se da eh, no se ha dado la apertura de las docencias, ahora con los muchachos en las aulas hay que tener eh, mucho eh, más cuidado, por el tema del contagio que es muy eh, abrasí, es muy fuerte, es muy alto el tazo, la tasa o el nivel de contagio de esta enfermedad. Quiero eh, eh, seguir en ese sentido con el tema de la vacunación en nuestro país y esa educación que tenemos con la misma. Yo creo que los padres y nosotros ya como adultos, eh, solo nos preocupamos por la vacuna cuando los niños están en el colegio o en las escuelas, que es necesaria presentar la vacuna para que, eh, tener el control de que los niños estén eh, vacunados de estas enfermedades contagiosas. Luego de ahí, ya de que no se necesita llevar el recetario o el, el, el papelito, el documento que te dan, el, el formulario que te dan en el hospital para las vacunas, luego de ahí ya casi pues nosotros no damos seguimiento a una eh, sistemáticamente a lo que es la vacunación que deberíamos de hacerlo. Hace unas semanas yo estaba en el, en el hospital precisamente en esos temas de vacunación y en lo que tú te refieres es sobre el libro, yo le preguntaba a las enfermeras que por qué no habían digitalizado esto, que con un libro grande, antiguo, escrito a lapicero o con lápiz, es que se llevaba el control. Eh, me decían las muchachas allá que ya sí se está trabajando para digitalizar todo. Eh, supongo que es un proceso lento y no te ríes. Eh, es bueno, increíble. imagínense que tenemos una brecha tú... digital importante en nuestro país. Tú sabes, mm. escúchame que te, que te mm. interrumpa, tú sabes que en el hospital yo fui a solicitar un acta de defunción de una persona que resulta que falleció y que no hay documentos de su fallecimiento eh, de 1991. Y tú sabes que ellos no tienen registro de ese año, de, de, de, de nada. O sea, de todo el que murió, el 94, en el y 1991 nadie. no hay un solo registro de... de nada en específico. Comenzó en el 95. A llevar no el de nada. 94, de nadie de 1994, eh, más o menos fue que comenzó el registro. Exacto. ¿Tú sabes lo que es eso? entonces cuando hablo del tema de la digitalización sí. eh, o sea, hay que destacar que nosotros somos eh, un país con una brecha digital importante que ahora es que con la iniciativa del gobierno digital en los gobiernos del PLD y con el reforzamiento que se entiende que se debe de seguir dando y que se ha seguido eh, dando, por ejemplo, con el tema de la vacunación del COVID se abrió una plataforma para que la gente hicieran sus citas eh, a través de la web y así eh, iremos pues tal vez mejorando en ese sentido, pero lo cierto es que el control de vacunación en nuestro país es casi nulo en el caso de los adultos si nosotros preguntamos acá como hacía ayer ya en el ejercicio, yo creo que ninguno tenemos ese control de nuestra de nuestro eh, librito de vacuna y asimismo los ciudadanos en las calles que podría eh, afectar mucho con este tema, esperemos que no se haga, que no haya un brote importante en el país Mira eh, la República Dominicana ha venido involucionando como nación en los últimos 60 años. Después de la muerte de Trujillo, aquí las cosas comenzó un estado de distensión. O sea, comenzaron a relajarse, todo se relajó. Eh, producto de eso, ahora veo una, una imagen que me envían, bueno, que tengo ahí en, en, en una de mis redes, un avión de Dominicana de aviación. La República Dominicana fue uno de los países caribeños y centroamericanos en el Caribe que tuvo por primera vez una línea aérea propia. Y sea lo que sea, eso de alguna manera era un cierto orgullo para el dominicano, ¿verdad? Viajar en Dominicana de aviación. Eh, y así como, bueno, eso se fue al carajo, el quien acabó de liquidarlo fue Jorge Blanco, en el gobierno de Jorge Blanco se acabó de liquidar la línea bandera nacional. Y como eso todo ha involucionado, todos los procesos han cambiado, ya las cosas no son tan, tan formales, ya las cosas no son, nadie prevé, ya no se prevé nada, ya no hay prevención de nada y por eso usted ve que enfermedades contagiosas que eran en su, en su momento ya eran historia, habían sido superadas, han vuelto a la República. ¿Por qué? Porque nos hemos descuidado en todo. O sea, ese descuido total nos ha llevado a nosotros a que se distienda la vida nacional de forma tal que cada día más eh, el, es de menor calidad la vida del dominicano. Independientemente de... Otras cosas que han llegado que no se puede negar, el tema, sobre todo el tema de lo, di, de, de, de lo digital que implica un nivel de comunicación mucho más alto, el hecho de que la República Dominicana, ahí sí somos grandes, para que en el tema de la tecnología, por ejemplo, tengamos la tecnología de punta que no podemos mantener una tecnología de punta que no podemos comprar. Por ejemplo, el 5G que anunció Abinader, una locura. Una lo cuando pero, tú tienes situaciones como esta. Pero no solamente eso, es un país donde todavía se va la luz. Todavía se le va la luz a la gente, la energía eléctrica. Entonces, ¿cómo tú puedes pretender tener esos niveles de desarrollo tecnológico cuando realmente tú no tienes lo básico para que esos sistemas tecnológicos se mantengan? Como es el tema de la energía eléctrica. Eh, por ejemplo nosotros pagamos uno de los internet de los servicios de internet más caros de, de toda América y al mismo tiempo de menor calidad el sistema eh, de internet de la República Dominicana se degrada en cosas de tú uh -huh. puedes tener una buena señal ahora y en dos o tres segundos tiene una pésima señal que no te que no te va ni que no, no que no se te va ni siquiera un texto y por el WhatsApp. servicio se te cae pues, hasta por dos días se ha caído y tú no tienes ninguna sí, exactamente entonces hemos perdido hemos perdido mucho como nación el hecho de que haya, haya un brote de disteria, el hecho de que no haya un brote de otras cosas es un milagro para la República Dominicana por la posición, por la situación en la que nosotros nos encontramos en términos del desparpajo en términos de no ponerle atención a las cosas en términos de la involución de la sociedad dominicana de, partiendo del Estado partiendo del Estado en un lugar donde Tú tenías que ser, eh, por lo menos, bachiller para ocupar un puesto en la, en la administración pública. Eso es lo primero. Lo segundo era que todo empleado de la administración pública debía vestir formalmente, saco y corbata, en ese tiempo. Ahora, ya no tengo que decirle cómo, cómo son las cosas. Hay una serie de, de burros, de ignorantes, de estúpidos, de idiotas. ¿Cómo eh, así? sí dirigiendo, dirigiendo el estamento nacional. Ay, dirigiendo el Danilo área Medina pública. lo dijo. El valor, Danilo Medina lo dijo que el valor que tenían sus funcionarios en el mercado no era el que ellos se le daba en el gobierno. No, pero claro, o sea, pero cuando no. ustedes salgan Oye, a la calle van a ver que lo que Yo te, te voy a poner un ejemplo. ¿Cuál de esos, cuál de esos, eh, ahí, hay mucha gente, ahí hay mucha gente, con hay mucha gente condiciones, pero cuál de los funcionarios? este gobierno puede justificar en el área pública sí. su in, su, los ingresos que recibe. Sí. Un suplente de la Junta, 250 mil pesos, pueden todos, podrían todos accesar a un trabajo en, la, en el área privada, podrían accesar en un tra, a un trabajo en el área privada que le paguen ese sueldo, 250 mil pesos por su desempeño, porque sí. ahí le van Ajá. a exigir calidad. ¿Tú ves? Ahí hay gente como Freddy Ángel, que es un, un, un maestro de la UA brillante, un tipo, un, un politólogo excelente. Y está, por ejemplo, nuestra nivel Carrosario. Sí. Esas son gente con condiciones. Pero hay otros... ¿Eh? Hay otros que no. Hay otros que no. Y no bueno. lo pueden pero justificar. Pero no mucho dinero un suplente. ¿Eh? Ganado 200 ¿Qué, mil pesos. ¿qué pero un suplente no es un que suple suplente al, al, al, al, al, asiste al, a las reuniones. Al, al, al, al, al, cuando cuando los falta, a los miembros cuando falta que el, el, el, el, el presidente de la Junta Román Yo, este país estamos bien ¿eh? el presidente de la Junta Sí estamos muy mil y pico de pesos que justificó está ahí como emergente diciendo, justificó diciendo que le iba a poner eh, se le iba a poner a, a, a realizar algunas actividades pero cuáles actividades Exacto. esas actividades valen el precio de 250 mil pesos de, de sueldo que ten, que tenemos que sacar nosotros de los bolsillos para ellos entonces eh, este país se ha convertido, la el Estado dominicano es la vaca nacional, es la vaca que todo el mundo quisiera jalar una teta, aunque sea por un tiempo. ¿Cómo por un periodo. Llama, eh, eh, por es... eso que tú ves que los Remedita dijo, no, pero ustedes tienen tantos años y nosotros queremos nosotros ahora. es como Sí, eso es lo que dice Jean Paredes, de allá de Castillo, <coughs> que no, eh, pero antes lo hacían y nadie decía nada, decía él, pero por Dios, eh, cuando se vaya a utilizar un argumento, a la gente que nos llama, caramba, utilice un argumento que sea sólido. Porque ese de que antes se hacía y ahora lo hacemos porque antes se hacía, es algo que raya hasta en lo ridículo. Se supone que estamos en una sociedad diferente, se supone que estamos en un gobierno diferente, mm. se supone que estamos en el gobierno del cambio y no se puede justificar bajo ninguna circunstancia que hoy se esté haciendo algo porque antes se hacía. Acuérdate que la reversa es un cambio también. ¿La reversa es un cambio? Sí, Ah, bueno. eh, como eh, ustedes recuerdan sentido contrario. ahora no tengo el nombre de una de, de estas enfermedades que hace alrededor de dos o tres años teníamos acá que básicamente fue traída por Mira, ciudadanos haitianos de eh, desintería, eh, no, fue antes del chikungunya el zika, chikungunya el, el, el, el zika me parece que fue okay. Entonces, o sea, nosotros hemos nombre por, feo para una enfermedad. ¿eh? Sí, me refiero a que tú hablabas, Amado, de que nosotros hemos eh, ido hacia atrás como sociedad. Eh, no creo que en sentido general sea así, pero sí en los últimos años hemos visto muy poco, muy, muy pocas enfermedades o brotes de enfermedades contagiosas, como por ejemplo el, el chikungunya, aunque no es una enfermedad contagiosa, sí afectó muchísimo. A nuestro país y vimos que no teníamos la capacidad en ese momento de dar soporte a los ciudadanos. Ustedes recuerdan la cantidad de gente que fue afectada por, este, por esta enfermedad causada por el mosquito. Cuando veíamos entonces que los ciudadanos en sus patios, en sus casas no mantenían el nivel de higiene y que por un mosquito que vino afectó afectó grandemente a la población y no se tenía casi capacidad en los hospitales. No sé si ustedes recuerdan mira, para dar soporte con el tema del chikungunya. Quiero que yo te diga una cosa. Antes, hace algunos años... Imagínense ahora con el COVID oye, que esto se, se, se oye, sea un brote fuerte. Antes, hace algunos años, habían en las calles, en los pueblos, <coughs> inspectores de salud pública que salían casa por casa ah, a, revisar, okay. a, re, a, re, a revisar si tú tenías algún el cacharro zumbases, ¿sí? algún sí. cacharro en el patio que pudiera probar. entonces eso te obligaban a recogerlo ¿sí? te obligaban a recogerlo y botarlo como basura sí. entonces Pero, entonces tú tenías que tener tu patio limpio eso era una obligación y si no te ponían una multa y la gente mantenía eso entonces ya eso no se ve pero perdón amado me antes, parece que se hace antes, por, el, por, el, co, por el COVID paró por el COVID paró pero para no, los tiempos ¿Qué ¿qué a ¿A mira, yo quisiera mira, que pero me reciente, llamara o sea, no, yo quisiera que me llamara un ciudadano que a sus casas o a su casa haya ido cuando un inspector Chikungu, de salud pública cuando el a chequear. Se hizo. Sí, pero no es eso. Escúchame un momentito. Sí. No es eso, Carolina. No es cuando la enfermedad está. Es previo. es previo. Por eso es que hemos perdido y hemos vuelto a enfermedades que ya teníamos superadas. No, nadie, ya no hay eso. Y si los hay, son unos vagos que lo que son son botellas. Las jornadas de limpieza, sí. si era que se le llamaba. Sí, Miren. pero jornada de limpieza por el, por el chikungu cuando está la enfermedad. Sí. O sea, sí. es reactivo, tiene que ser preventivo. Y eso era, eso era antes, era preventivo. Miren, Entonces, yo, he hablado, yo he hablado aquí en diversas ocasiones de lo que es el rol dentro de la sociedad, de la función que desempeña cada individuo dentro de la sociedad. Pero he hablado también del control que tiene que tener ese rol. Y he hablado de la vigilancia que tiene que tener ese rol. Por ejemplo, Amado acaba de dar aquí en el clavo, si nosotros no tenemos inspectores, no tenemos supervisores que estén revisando cómo está la comunidad en principio, la comunidad, ¿verdad?, luego la ciudad, luego la provincia y entonces desde arriba el país completo, siempre vamos a tener desorden, porque ustedes pueden dar seguro que lo que sucedió con el Clerén, si hay un inspector, si hay un supervisor en la comunidad se da cuenta, si hay uno, un, un supervisor en la comunidad o varios supervisores, se da cuenta. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Estados Unidos? Vamos a tomar a Estados Unidos eh, como uno, un ejemplo de, de lo que tiene que ver con, con investigación. Hay gente que a veces va a hacer algún tipo de negocio ilícito y termina vendiéndole a quién? A un federal. ¿Qué significa eso? Que ellos como nación están dándole vigilancia a esa persona. Le está dando vigilancia. Eh, hay gente que lo agarran y lo investigan ¿Por qué? porque subieron en, una, en la red social eh, un Rolex. Y dicen, pero venga, acá hay este dominicano con este Rolex que llegó hace par de días aquí a, a, a este país. Y te le montan una vigilancia y te ponen una gente ahí que te, que, que te está dando seguimiento. Y el día menos pensado, pasaron dos o tres años, ese vigilante cerquita de ti, dándote seguimiento, tomándote fotos, eh, recopilando pruebas. Y el día que te agarran, tú estás preso. Pero por eso con, con toda la carga encima. O sea, nos va a inventar que ellos van entonces. Ellos tienen ese rol de vigilancia. Es lo que nosotros, en principio, hasta que encontremos una solución que sea mejor, tenemos que hacer. Tenemos que vigilar a nuestra comunidad. Si hay un brote de difteria, es porque ahí no había vigilancia. Si hay una situación... De, de más de 20 muertos con el cleren es porque no había vigilancia, porque todo el mundo en el barrio sabe lo malo que está sucediendo. Más grave, Ger, ya no que no había vigilancia. Ya nosotros venimos arrastrando un problema muy grave aquí con el tema del Clerén Estamos hablando de 300 y pico de muertos. Se la no pasado vigilancia? O sea, no investigaron, dejaron eso al parecer eh, solo en el momento y no continuó la investigación. Y, y, a, ve y a veces tú, tú dices, ¿pero qué, qué es lo que está pasando? Por ejemplo, el, la, la información vino a raíz de un frozen, de un de una uh -huh, bebida frozen. Uh -huh. El Monday. ¿Dónde okay. se llama? Ah, todavía no han prohibido el uso de esa bebida, todavía no la han retirado de los lugares donde la venden, debieron haber hecho eso. Debió de haberse prohibido desde el principio Decirle a, lo, a la gente que, que Al comercio, no vendan la bebida Porque lo vamos a multar si encontramos la bebida Porque es una bebida que si está relacionada A posibles muertes O si posiblemente esté relacionada a esas muertes Pues hay que retirarla Pero señores. ni al comercio siquiera, porque los individuos Que, que han eh, Entonces, eh, apresado rápido, eh, Son sueltos, no es un para comercio Para una cosa reaccionamos muy rápido Pero para otra no, por ejemplo para cuando hay un asunto que tiene que ver con la política o con un personaje de la política, somos muy rápidos. Uh -huh. Tú ves, como el caso de Fañas, el caso de Kimberly, el caso de... de porque es un es show mediático realmente, porque es un show mediático. Como el caso de la Caco de Macho de, de Montecriti fue la gobernadora sí, eh, okay. pero eh, está, estamos hablando de pero show eso, político, sí de show político, igual lo que pasó con la cámara de cuentas, igual con lo que ha pasado con todo, porque aquí realmente lo que se hace es un bulto, pero lo que yo decía ayer aquí ya. con la manipulación. Designaron la cámara de cuentas ya? no, no o sea, Se están matando porque sí. ahora eh, eh, la, la terna dicen que no, que, que son manipuladas y que va a ser lo mismo. Este país lo van a poner eh, que no va a valer un peso. La República a Dominicana lo van, a, lo van a poner que no va a valer un peso. Aquí no va a querer nadie invertir lamentablemente porque aquí estamos tirando todas las instituciones por el suelo. Eh, y desacreditándola, quizás con el objetivo. Una vez en una comedia, Boruga dijo: aquí tiene que venir, haciendo la de, de Johannesburgo, un personaje que él hacía, Oye, que era un, un, ¿cómo se llama? Un, un revolucionario un comunista. Decía: aquí tiene que venir un comunismo que nos rompa todo. Oye, me estamos llegando a eso. Nosotros estamos llegando en este país. Para entonces después salir. Exactamente. Después vamos a apretar tanto la tuerca y van a pasar esas cosas. Porque nosotros lo que tenemos es un grupo de asaltantes de camino, dirigiéndonos, pero claro. Un grupo lo que pasó de en Venezuela? Un grupo de asaltantes de camino, dirigiéndonos. Todo el mundo lo que quiere es un sueldo. Todo el mundo lo que quiere es ordeñar la teta nacional por pero un tiempo. Pero lo dijo la, la gobernadora. Aunque sea por un tiempo. Entonces, entonces eh, va a llegar un momento, como dice el poema Oye Patria, de, de René del Rico Bermúdez, que al final la nación, con, con su cara más plebe y pendenciera, separará parará y dirá, señores, ya está bueno sí, oye mamá pero vamos nos arrepentimos a eso. de eso porque le pasó a Venezuela que después de que los gobiernos de derecha eh, eh, eh, saquearon ese país, se cansaron votaron por, un, por gobierno socialista y ahora la están pagando caro en Venezuela, la están pagando caro. ¿cómo? No, esos no son socialistas, son socios listos. Bueno, pero se vendieron como socialistas, ¿verdad? Y el pueblo le creyó como aliado de los pobres y hoy están pagando las consecuencias. Por Así eso es. tenemos aquí eh, miles y miles de venezolanos que tuvieron que salir corriendo de ese Así país. Es. Ahora, yo te digo ah, algo. si nos hacen un bloqueo como el de Venezuela? Nos va igualito y no somos socia no socialistas ni, ni de izquierda. Bueno, señores. La pregunta del día, ¿tiene usted al día su esquema de vacunación para evitar contagio de difteria? Señores, esos de esquemas debieron de quitárselo, La tarjeta, sí. la tarjetita, usted le pone. Yo tengo la de los hijos míos, sí. Ok. La sí tengo puede. al día. Sí, la